Hola, buenos días con todos, soy el ingeniero Carlos Tixer, residente de obra del edificio multifamiliar Neo 18. Hoy día sábado estamos culminando con lo que es el vaciado del techo del piso 2. Como pueden ver, este, el procedimiento que estamos haciendo es llevar, vaciar paños por paños. Este, primero empezamos con lo que es los vaciados de las vigas y después el vaciado de, del paño así para garantizar la uniformidad en el vaciado también este, estamos teniendo un control en lo que es la vibración para evitar lo que es las segregaciones, burbujas de aire y posibles cangrejeras ¿no? este, se está teniendo un control también como pueden ver de lo que es el nivel de vaciado eh, estas losas aligeradas hemos optado por usar Casetones de tecnopor para poder para poder aligerar un poco lo, el, la carga muerta del piso y de todas las sucesivas losas. Entonces este, tenemos bastante cuidado con lo que es la colocación del tecnopor y también eh, mediante pequeñas varillas de acero estamos controlando lo que son los niveles de vaciado. Eh, bueno, esta semana, hoy día sábado, ya estamos culminando con lo que es el techo del Tijo 2. Durante esta semana lo que hemos eh, estado realizando es el vaciado de los verticales y también el armado del techo en el de lo que es las vigas, el armado de vigas, la colegación del casetén de tecnopor de 15 centímetros también este, como pueden ver las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas respecto a lo que es alumbrado ya nos encontramos en el techo 3, en el techo 2 este, lo cual ya en esta zona tenemos lo que son departamentos ya no estamos en la zona comercial, por ende tenemos un control más riguroso en lo que es los puntos de colocación de lo que es alumbrado, puntos de corrientes, también los puntos de los baños, los puntos sanitarios, puntos de desagüe, puntos de lavadero, de las cocinas, de baño de servicio, lavandería, este, es importante también recalcar que todas las colocaciones de tuberías que realizamos eh, hacemos unas pruebas de estanquedad para ver si hay una posible fuga de esta manera garantizamos que el vaciado sea lo más este, idóneo para y no tenga ningún perjuicio al momento de hacer nuestras instalaciones sanitarias no haya ninguna fuga ni no tengamos que picar ¿no? entonces tenemos bastante cuidado con lo que es esto eh, hoy día sábado vamos a concluir con el vaciado de este techo estamos utilizando concreto premezclado trabajamos con la empresa bovil eh, el ubicaje para esta losa es de 35 cubos es un área de 185 metros cuadrados en esta zona que pueden ver que estamos vaciando ahora cuenta con dos departamentos es ya el cuarto departamento que estamos haciendo en total son 28 departamentos que nos ofrece este edificio que va a ser el más alto de San Carlos bueno, es todo lo que les tengo que decir para cualquier información pueden consultar con el área de marketing o también vernos eh, los videos, eh, el proceso constructivo que estamos haciendo en todas las redes sociales de Amposur. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Miguel Ángel Matamoros, asesor comercial de Angosur. Y pues, para comentarles, hoy en el proyecto Neo18, un proyecto de 13 niveles, como ya lo han mencionado, pero también quiero comentarles las ventajas que tiene de vivir en el departamento más, más bonito de acá de San Carlos. Obviamente, si es que todavía no estás animado de repente en adquirir tu departamento, por favor, visítanos. Pues si estás buscando de repente cerca de la Universidad de la Upla, acá lo tienes. Es prácticamente estamos acá a dos cuadras de la Universidad de la Upla y también estamos a tres cuadras de la Universidad de la Roosevelt. Ya les hago una invitación muy especial para todos y pues déjenme comentarles las ventajas de vivir acá en nuestro proyecto NEO 18. El tema de la ubicación, como ya les mencionaba, está cerca de universidades, colegios pues estamos súper cerca a sitios recreativos también como es el Parque Grau, el Parque Tupac también eh, instituciones eh, financieras que estamos súper cerca también y pues las ventajas de vivir aquí en nuestro proyecto negro es muy muy muy bonito, la verdad les hago una invitación otra vez muy especial y pues también déjenme comentarles que ya nos quedan pocos departamentos nos quedan tres departamentos de 82 metros cuadrados con tres dormitorios y los más grandes ya lo tenemos vendidos. Y obviamente, no gracias a todos los, com, los propietarios por confiar en nosotros y pues que nosotros le, le, le estamos haciendo un buen trabajo a la verdad. También quiero eh, invitarlos a todas las personas que todavía no, no deciden y pues para hablarlos acá en la oficina a detalle, la, para ver el tema de la distribución, para ver el tema de los acabados, que es muy importante también para una toma de decisiones. Y pues con mucho gusto lo vamos a atender. Nosotros nos encontramos en la cuadra 13 de calme del solar. Y pues como ustedes ven ya estamos trabajando el techo del segundo piso de nuestro, del segundo piso del departamento que digamos, ¿no? Eh, miren, pues ya estamos trabajando el segundo nivel, estamos trabajando con el premezclado de resistencia 280 y estamos trabajando con Govil, eso nos da una seguridad y pues carambas, eh, ya les invitamos para que ustedes mismos lo vean. Si es que ustedes están cerca acá a Carmen Solar en la cuadra 18, visítenos, véanos cómo estamos trabajando y pues eh, estamos trabajando con toda la seguridad. ¿Ya? Además de ello, también eh, nuestro proyecto tiene amenidades espectaculares. Estamos hablando de un gimnasio equipado en el, en el último nivel que va, que va a contar. Una zona de fogata de repente para disfrutar con toda la familia, con los amigos una tarde. Una zona de parrilla de repente para disfrutar también con todas las amistades, con, los, con la familia. Una zona de reuniones donde vas a poder disfrutar de repente de un cumpleaños, un rato, es un sitio independiente pues ustedes lo van a eh, disfrutar con todos los propietarios también tiene una salita de juegos donde también lo van a poder disfrutar todos en realidad ya no van a poder salir de, de, de su edificio en realidad y el más importante que yo veo por ejemplo es el tema del gimnasio ¿no? si te gusta ejer ejercitarse en, la, en las mañanas o en las tardes también vas a tener un gimnasio equipado entonces desde ya les hago una invitación muy muy especial para todos ellos que todavía no deciden carambas pero aquí nosotros le vamos a apoyar con mucho gusto le vamos a asesorar le vamos a sacar el crédito hipotecario le vamos a dar todas las facilidades para que usted pueda tener su departamento ojo, ya nos quedan pocos departamentos ya nos quedan eh, dos, dos departamentos, en el eh, de eh, dos dormitorios en el piso 13 y piso 12 y, pues, y los de 82 metros cuadrados, el poco más grande con tres dormitorios, nos queda en el piso 3, en el piso 10 y 11. ¿Qué estás esperando? Pues visítanos acá en la cuadra 18 de nuestro proyecto y en la cuadra 13 que está nuestra oficina que con mucho gusto la vamos a atender. De nuevo, toda la última parte no, está por aquí. apagado ya ahora si toda la última parte mira, eh, quiero comentarles también a los señores inversionistas les hago otra invitación muy especial también para ellos eh, quiero comentarles, como ya les mencionaba en un inicio, nosotros nos encontramos en un lugar muy estratégico cerca de universidades colegios, de acá al centro estamos a 7, 8 minutos, y la otra ventaja también de nuestro proyecto es que tiene doble frontis, uno en la calle principal que es Calme del Solar, y la otra calle que es Galaxia, ya, desde ya les digo que es una buena inversión si usted lo quiere alquilar lo hace así de rápido, porque está cerca universidades y colegios mismo Calme del Solar, uno pues no de repente necesita salir así de rápido, va a encontrar el carro aquí, en Calme del Solar también eh, estamos cerca que digamos a sitios recreativos como son los parques el, estamos aquí por ejemplo a unos un minuto de repente acá al parque Grau estamos también eh, el, al parque Tupac unos eh, cinco minutos aproximadamente y pues la verdad es un sitio muy muy estratégico yo les invito a nuestra oficina que está en la cuadra 13 de Carmen Solar también y pues ahí están todos los asesores para que les den todo, todas las facilidades de pago entonces si usted quiere de repente también sacarlo al crédito, nosotros les podemos apoyar, tenemos todas las facilidades de pago para que usted pueda tener su departamento de sus sueños. Y en nuestro proyecto que tiene 13 niveles, un proyecto espectacular con unas amenidades también súper, súper buenas. Desde ya, les esperamos. Nos vemos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Como verán, estamos mostrándoles el paso a paso de NEO 18, el edificio más alto y seguro de San Carlos, realizado por profesionales que están en constante capacitación y supervisado por los profesionales más aptos para este tipo de proyectos en nuestra región. Nosotros les agradecemos por su compañía, hasta aquí ha llegado nuestra transmisión de este techado especial, el techado del segundo piso, la losa aligerada, mencionaron, con concreto premiesclado de 280 para garantizar la resistencia óptima de este edificio. Mañana vamos a iniciar con el curado de este piso, nosotros continuaremos trabajando para que poco a poco ustedes puedan disfrutar del edificio más alto de San Carlos. Muchas gracias.